Estudios de caso. Acá está, presentado una, está presentada una situación, un fragmento, un problema, un recorte, como a cada uno de ustedes le vaya sonando mejor para conversar con los docentes, con quienes eh, tendrán contacto y con los alumnos, supongo que en algún momento también, donde se cumplen una cantidad de requisitos. El primero de ellos es el de la complejidad. Entonces nos importa mucho en una clase de ciencias sociales trabajar con conjuntos de elementos múltiples y variados de orden ambiental, económico, político, cultural, productivo, tecnológico. Todas estas dimensiones están en el caso y ya viene presentado como una totalidad integrado, bajo la forma de un problema o una situación crítica. Eso es importante porque se presenta a los alumnos una situación que no tiene ningún inconveniente ellos en capturarlo, cuando puede ser en una imagen audiovisual o al escuchar un noticiero o en un relato que están conversando con sus amigos que a muchos profesores, voy a hablar de geografía, que es el área que más conozco, les desordena el programa. Porque se acuerdan cómo era localización, relieve, hidrología, clima, geografía humana, transporte, economía, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan eso? Entonces se pasaba el año y quizás no llegábamos nunca a cuando la sociedad habita, interviene y modifica esas condiciones naturales. Teníamos que esperar a después de las vacaciones de invierno, noviembre, y a veces no llegaba, estábamos todo el año mirando la naturaleza. Entonces, la ventaja que tiene trabajar con un caso es que en esa situación ustedes ya van a presentar al inicio, o sea, ojalá que prontamente ya los profesores se encuentren con esto, una situación que articula todos los elementos o una gran cantidad de elementos. Incluso sería muy lindo, no sé cuándo se van a encontrar en las escuelas, no esperar a que llegue el momento de trabajar inundaciones en la provincia de Córdoba y no solo en la provincia de Córdoba, sino rápidamente ponerlo en curso y en acción para integrar esos contenidos. Complejidad, integración y una cuestión importante es el lugar que tienen los datos, la información empírica, fáctica, que se va a modificar. ¿Se acuerdan que en décadas atrás, cuando muchos de nosotros estudiamos, el, el caudal de información era lo mayoritario en una clase de ciencias sociales, de geografía o de historia, básicamente. Eran datos. Algunos envejecen rápido, otros no tanto, se precisa de la memoria, de ponerlos en acción. La ventaja que tiene los casos es que tamiza y selecciona la información que no es superficial Es información relevante, que aguanta, que dura, decimos. Quizás son unos pocos datos, pero que tienen una validez en el tiempo que ameritan recordarlos. Entonces, le da un valor a la información significada, contextualizada. Quizás es recortada, es menos la que los profesores van a trabajar, pero esa que elegimos es significativa y poderosa. Como ya dijeron acá hace un rato, también el valor de las fuentes, de los criterios, de dónde provienen esa, esas fuentes probatorias o documentales. Una vez que entrenamos a los chicos en esto, después rápidamente es la pregunta, bueno, pero este dato, ¿de qué año es? ¿Quién lo produjo? ¿Dónde se...? Eh, elaboró. No porque haya una conspiración eh, maligna atrás de decir que los datos son construcciones, no es eso, sino que hay procesos de trabajo para llegar a, a ponerlos en, en valor y circularlos. Y cuando se trabaja en materiales digitales, en búsqueda de información en internet, en bancos de datos, esta es una pregunta clave con nuestros chicos, que efectivamente podamos ir construyendo esta idea de la fiabilidad, de la validez, de la información. Y datos que aguanten también. Eh, por, en el caso del estudio de caso, son datos eh, que son como inolvidables, esas marcas ¿no? de los momentos que se puso en, en valor la laguna, cuando se asentó la población allí, los movimientos que hubo en la lluvia, que son tres, la delocalización, y la situación actual. Fíjese que son seis. Yo podría hacer una línea de tiempo y marcar esos momentos en la Argentina de fines del 1800, 1900 y el 2000. ¿No? Yo me imagino con los alumnos haciendo ese ejercicio. Y cuando marque esas seis, siete fechas, van a ver que hay muchas situaciones en Argentina que se movieron eh, con esas lluvias y con esos procesos de, de localización de la población. No es solo la laguna de Mar Chiquita. Y que esos procesos, la gente, los compañeros de, de Entre Ríos lo saben, si aquí hay, eh, y esos procesos migratorios y de movimientos de poblaciones eh, forzadas en ese sentido por algún tema ambiental, también está compartido, sí, de compañeros de Provincia de, la, de Buenos Aires, de la zona de Carué, de Pecuen. O sea, cuando se metan en ese mundo van a ver que estas historias de las lagunas no solo ocurrieron allí y los testimonios son muy parecidos también en su sensibilidad, en su riqueza, en lo que han vivido eh, y por eso se recuperan en estos casos las historias de las comunidades, que muchas veces en las clases de ciencias sociales, aunque se declara esta idea del, del protagónico, de los sujetos eh, anónimos, tiramos no es tan fácil ponerlo a veces en circulación. Y aquí tienen como buenos ejemplos. Yo cuando estuve leyendo el material fui a buscar otras informaciones, porque lo que pasa es que uno, se, como dijeron ya los compañeros, se lanza a, a, una, a una catarata de otras informaciones asociadas y que representan el caso, además de las que ustedes les van a ofrecer seguramente, eh, quienes trabajen con él van a migrar hacia otras eh, fuentes, otras fotos, otros testimonios. La puesta en valor del territorio, que en, nos quedaríamos como muy, muy conformes, muy tranquilos de saber que estamos trabajando con un concepto muy eh, apropiado para los alumnos de la escuela secundaria y de la escuela secundaria obligatoria, porque como ya dijo acá el compañero antes, va a servir para este caso, para una cantidad de casos y para leer cómo se mueven las sociedades y las culturas y los territorios contemporáneos en general. Esa idea de interacción de sociedad y naturaleza, esa intersección, poner el ojo ahí. Siempre vamos a acompañar bien a un profesor de ciencias sociales y en esa zona de transición está mirando sus contenidos lo estamos viviendo bueno en la Argentina particularmente en estos últimos 10 días. Hay muchos temas de la agenda territorial y ambiental argentina que están en esa intersección, no es solo naturaleza, no es solo la sociedad, es en esa interfase de borde y en estos 10 días podríamos hacer una agenda de la alta política, no de la, una clase de geografía, que amamos, pero es de alta política esos temas, resolverlos y vivir... Eh, mejor en, en, en, esa, en esa intersección. También es muy alentador que el caso nos haga migrar de la pregunta ¿dónde? No tiene que ser, la, o no es la primera pregunta, ¿dónde ocurre? Sino ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿En relación con qué otros elementos? Al mirar todo eso el dónde, que empezaba las clases de geografía con un mapa ciego, ¿se acuerdan ese mapa mudo que había que poner una cantidad de cosas en abstracto? Yo conozco incluso a muchos colegas que, que, que pasan muchos meses con los chicos localizando en abstracto. Cuando si uno presenta la situación que ustedes les van a llevar, la pregunta de dónde está esa laguna viene de suyo, no tengo que forzar a nadie a ver las coordenadas, la, la va a querer ubicar en la provincia de Córdoba, y a los ríos, y a la cuenca tributaria, etcétera. Entonces ese desplazamiento de una geografía del dónde, por una de las relaciones, hacer una geografía del dónde, a los por qué y a las relaciones, es también una coordenada interesante para trabajar. Otro punto, y en relación con los contenidos de historia, es la cantidad de tiempos implicados que hay en cualquier situación del presente. Ahí también me parece que es algo importante enseñar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes. No quiere decir todo el tiempo hacer la trayectoria histórica de quiénes somos, de quién es esta ciudad, este, este, no, no todo el tiempo. Pero tener en cuenta que esos procesos muchas veces son silenciosos pero que terminan expresándose en el territorio. Algunos son violentos, rápidos, de una mañana a la noche, y hay otros que hay décadas en que se va forjando una situación en un paisaje cotidiano. Esa idea de los tiempos implicados múltiples, cortos, medianos, largos, muy largos, algunos instantáneos, es lindo mezclar en una clase de ciencias sociales el conjunto de las temporalidades porque ahí les va a dar una clase muy distinta. Hay chicos que les va, a, les va a interesar más reconstruir, más obsesivos o que quieran hacer una línea más genética, y hay otros que van a querer saber cómo lo resolvemos hoy y otros que van a decir, nos podemos armar ya para adelante y poner el tiempo en futuro también. Esos tres tiempos en una clase de ciencias sociales son muy importantes, de historia, de geografía, de otros bloques del área.